Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les quiero mostrar un nuevo tutorial y es eh, de cómo cambiar eh, DNS o cómo poner DNS en caso de que no, de que no tenga el sistema operativo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, van a dar clic en el link que les dejaré en la descripción del tutorial se los voy a dejar sin anuncio y una vez que lo descarguen vamos a dar clic derecho, extraer aquí luego que extraigamos el archivo vamos a abrirlo Vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, luego vamos a dar clic en sí, cerramos esto y vamos a decirle que nos busque el DNS más rápido para que el internet aumente su velocidad, ¿cierto? Vamos a dar clic en iniciar. Entonces de esta forma ponemos el DNS más rápido, sin necesidad de que lo hagamos de forma manual. Bueno, nos saldrá que es de forma manual, pero igual lo estamos haciendo en verdad desde este programa. Hay miles de DNS allí que podemos usar miren el más rápido es este de arriba este el primero vamos a dar clic en aplicar dns tenemos aquí luego aplicar dns aquí en esta y sí, luego limpiar y cerramente para comprobar de que realmente si sí nos aplicó el dns vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos aquí al internet vamos a dar clic derecho vamos a dar clic aquí en configuración cuando estemos aquí, en el caso mío mi internet está conectado a portable, le voy a dar clic aquí, si fuera por wifi le darían este, pero como es portable le voy a dar clic allí, vamos a dar doble clic aquí y vamos a bajar, miren eh, vamos a buscar la opción que dice configuración de IP y aquí como pueden ver está el DNS que acabé de, de, de encontrar con el programita, miren que aquí lo aplico, es, es. si doy clic en editar también lo puedo poner de forma manual, puedo escribir y luego clic en guardar. Pero automáticamente el programa lo pone, mire que puso eh, DNS preferido y DNS alternativo. Entonces de esa forma ponemos nuestro DNS sin necesidad de tanta configuración. Y así el internet lo van a tener un poco más rápido. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva y, y no olviden de compartir el contenido en sus redes sociales. Hasta la próxima y chao.